Ingrese a www.prohiver.com.co Diríjase a la opción Tu Portal ubicada en el menú principal en la parte superior derecha. Para acceder a la plataforma se requiere un usuario y contraseña. Si no cuenta con esta información, realice el proceso de registro. Ingrese a la opción Registrar usuario diligencia y diligencie el formulario. Si el ingreso lo está realizando como responsable de una empresa, seleccione el Tipo de usuario Empresa y el Nit de la empresa que se está registrando. Si el ingreso lo está realizando como el titular afiliado al contrato de la empresa, seleccione el Tipo de usuario Afiliado Titular. Continúe diligenciando el formulario y presione el botón de Registrar. Para efectos del video se ingresará información genérica. Al momento de diligenciar el formulario, ingrese a su información real. Es muy importante para efectos de prestación del servicio diligenciar correctamente la información solicitada. Si el proceso de registro es exitoso, la plataforma le presenta un mensaje y lo direccionará nuevamente a la pantalla de inicio. Ingrese su identificación y contraseña y presione Ingresar.